¡Buenos días! ¡Hola, Miss Baby! Somos 7 de febrero. Son las 9 y 14 de la mañana. El nuevo video de hoy se trata de un, como un weekly Vlog. Pero yo voy a grabar, pero mami también va a grabar su día. Mami va a grabar su día y yo voy a grabar mis días. Sus días y mis días. Y vamos a hacer como un, un, un sancocho. A ver qué le parece, el día a día de mi mamá o el día a día mío. ya empezó a grabar, ya está al lado mío. Estaba preparando para ir a la universidad, le voy a enseñar mi outfit. Mi outfit de todos los días, porque yo, yo voy todos los días así a la escuela. Miren, ese es como mi uniforme. ¿El uniforme de la escuela de qué? Miren, yo siempre voy así a la universidad. Así. Así es que yo voy. Ay, me duele, tengo como un viento ahí, muchachas, mira. Ya empezó y lo que tiene son par de, par de, par de minutos grabando y ya dice que, que tiene viento. Ahora voy a desayunar, porque la niña está en... está en dieta. Ella no come cuento con su desayuno. Esto no era parte del trato. ¿Y qué va a hacer de desayuno? <risa> ¿Qué va a ser de desayuno? Dos huevos sancochados. Dos huevos sancochados. Eso dije que para pasar el día entero sin comer. Pero bueno, vamos a ver. Eso está Mira qué hermosura, Jesús Santísimo Señor. ¡Qué creación! ¡Qué creación, señores! Oh, ¡Ay, Dios. padre santo! <risa> Qué cosa más bonita, natural, sin desperdicio, orgánica. Jesús Santísimo. Miren, es Jesús Padre Celestial. Eh, la mujer de Tarzán. Miren, eh, eh, eh, a la mujer eh, de Tarzán. Eh, la mujer de eh, eh. Y amanecí con un viento atravesado, pero ahí vamos. Señores, esa es la función favorita de ella. Mírenla ahí. Miren que desayuno. Adivinen. Fua. ¡Mamá, me voy! ¡Bisú! ¡Me ¡Amén! Estoy diciendo a mi amiguito, mi compañero de, de clase, no, mi amigo, él es mi amigo, que la profesora, yo no sé si... si no va a dejar entrar, porque ella... ella se la da, y que no le gusta que que entren cuando ella cierra la puerta de la clase y ella no le gusta que entren. De nada de eso. Aquí estoy acumulando todo, todo, todo. A ponerlo en su lugar. Como esta era la habitación del niño, yo tengo un armario aquí que le pertenece al niño y acomodo todo y acomodo toda su ropa que así él encuentra todo organizado y con más facilidad ustedes saben que no es fácil? en la casa nunca se terminan los oficios nunca se terminan, no hay tiempo para chismear, no hay tiempo para nada la noche de aquí yo voy a trabajar con Dios mediante no es que trabajo todos los días pero trabajo, yo me conformo aunque sea con dos o tres gente que vengan en el mes porque todo es un comienzo, poco a poco. Ya yo tengo como cinco años ejerciendo mi profesión, cinco años más o menos, cinco o cuatro años ejerciendo mi profesión. Y eso es lo que a mí me gusta. Yo estudié aquí en Bruselas, fue complicado, yo le voy a decir que no, un idioma que es un poco complicado, pero a Dios la gracia hemos avanzado y avancé bastante y hasta que me hice profesional. Todo se puede, todo es cuestión de dedicación y principio. ¿Quién dijo que la vida era fácil? Nada es fácil en la vida, pero con dedicación todo se puede, todo lo que tú te propongas. Recuerden que la mente es poderosa, lo que tú creas en tu mente, eso es. A ver, a ver. Hoy yo no grabé en mi, en mi clase porque llegué tarde y además estaba al lado de dos muchachos ahí. Eh, yo no sé si si yo puedo grabar al lado de ellos ni nada de eso. Ese al lado de, de mi amigo querido. John B. Él es el mío. Nosotros hablamos por Google. A <risa> todo. Él lo pone en francés y él me lo dice en español. Ay, mi niña está enamorada. ¿Enamorado? Sí. Sí. Sí. sí. sí. ¿Te vas a Sí. no, no, No. no. <risa> Estoy buscando una mujer, mujer, mujer en la República Dominicana. <risa> miren qué bonito, un moreno. Uh. Miren, miren, un moreno. Miren. <risa> <risa> un moreno hermoso, miren. Plata, plata. Hola, ¡Plata, plomo! ¡Plata, plata plomo! ¡Plata, plomo. plomo! ¡Sí, sí! ¡La <risa> ¡Ah, luz! ¡Miren el sol! Lo voy a acompañar a la estación de trenes y de ahí yo voy a coger mi bus y voy para mi casa y voy a ver lo que está haciendo mami Hi. Yo espero que ya te esté grabando de verdad porque fue ella la que me puso a mí a grabar este tipo de contenido ¡Fue mami! ¡Fue mami! Así que ya lo saben Me preparé casi lista para recibir a la persona que vieron Ustedes saben, que bañaste, perfumás Me falta maquillarme un chinchín de ferre. Gracias. Ay, me hizo un gran. ni me preguntó. Él no me preguntó ni qué talla yo quería ni nada. Mira. Mira. Ay, me da miedo que me agarren mi cámara o algo. Porque tengo una estación, pero la estación es media rara aquí. Voy a hacer una bichuela con dulce. Me quedó una habichuela ayer de un moro que hice y no la voy a desperdiciar. Vamos allá. Señora, aquí tengo los ingredientes: habichuela, leche coco. No encontré leche carnesio, le o leche café, la pasa y la batata. La batata, la pobre, tan triste. Pero bueno, eso era lo que había en el mercado. Así que vamos al mambo. Al día siguiente. Pero yo le voy a decir la verdad, mi amor. Esta habichuela me quedaron, no sé, no mala. Pero era muy poca habichuela y parece que le eché mucha leche coco. ¿Sabe que esa leche de coco que viene en lata? Es como concentrada, que tiene como un sabor a la vez hasta artificial. Con honestidad, a mí no me gustó. Ay, no. A mí no me gustó. A mí no me gustó. La señora se la encontró bueno, primera vez que prueba eso. Pero yo he hecho habichuelas mejor de ahí. Esa quedaron un secreto malísima. Mi hija dijo que estaban buenas. Francis, que no es amante a eso, se comió un vaso, dijo que estaba buena. Pero a mí, conociendo yo las habichuelas, que yo he hecho habichuelas buenísimas, esas quedaron malísimas. Anoche me, me tomé un traguito y dejé la botella ahí mismo. Porque hasta quería dormir en el mueble, pero después dije no voy para arriba. Ese es mi té. Francis, actívate, date pronto, mi hijo. A Francis hay que estar motivándolo, moviéndolo para que se dé pronto, porque se pone lento. Se pone como un suero de miel de abeja. Lento. Tengo que firmar las evaluaciones del niño. Y él tuvo una evaluación, le fue muy, muy bien. Miren qué bien, señores. Todo eso tiene un camino largo y muchos sacrificios. Ustedes no se imaginan los sacrificios y los esfuerzos que el niño hace día a día. Tengo que firmar a la profesora vea, que yo reviso sus clases. Yo firmo sus finales de clase. Tengo que estar el día siempre. Yo les voy a contar porque esta tarde nos vamos a poner a, a trabajar. Pasan todas las evaluaciones del niño, a las cuales estoy súper contenta y satisfecha. Adiós las gracias. Oro mucho, soy una mujer que creo mucho, aunque no vaya a la iglesia. Pero siempre presento mis hijos ante Dios. A a la roti, miren, a... miren a la mujer de Tarzan. Ay, Cristo, este es tengo un dolor ahí, ¿eh? muchachos mío. ¿Cuál es tu vas? La mujer de Tarzan. Voy a jugar a la ¿Y la... tú te vas grabando? Ay, yo, hizo, yo sí grabo y hice mi trabajo. Yo me voy a la mañana entera hasta la pausa. Yo voy para el gimnasio. Mira, yo, Me regalan un Starbucks. Ajá, ¿y qué está eh, el chama que yo te dije que quiere mi cuenta de Netflix. Ah, pero la otra es que es. Él trabaja en Starbucks. Ah, por eso. Voy a comprar una peli para ponerla en él. ¿Y tú qué cocinate? Voy a comprar un pollo para ponerlo en la mano. Ella la más cocina cuando el hijo de ella va a venir casi. yo te dije que yo de todo. Ay, pero yo estaba limpiando. Que yo te vinaba temprano. Y de... Ella la más cocina, mi amor, después de las... Para que la comida esté, después de las 3 de la tarde, cuando viene no, el hijo de ella. Limpiando. Cuando yo viene limpiando. el hijo de ella. Ajá, cuando viene el hijo de ella. Pero cuando viene la hija, ría. Cuando tú vienes de por ahí, mire. No, limpiando. yo no estoy gastando, mi amor. Todo el mundo se fue a comer. Yo dije, bueno, yo voy para mi casa. ¡Ah! <risa> Yo dije, ay, yo iba a mi casa, así que vamos a comer, a comer. No, mi amor. Una, estoy en dieta. Y dos, no hay dinero para gastar. <risa> ay, qué rico. Wow, mira qué lindo, ¿no? Wow. Ese sol, mira, mira. Si ese sol fuera de verdad, no fuera nada, pero eso es una... Pero por lo menos está claro el día. Bueno, el día está claro, gracias Dios, porque cuando ese día está oscuro, así me pongo yo. Mami, también. YouTube youtuber también. YouTube <risa> yo soy YouTube usa. YouTube, YouTube usa. YouTube YouTube -usa. YouTube <risa> <risa> YouTube en español. Youtuber. Mm -hmm. Youtuber de barra. No, eso, yo soy youtuber. Ah, bueno. Eso, yo YouTube. Señores, la gente aquí tiene la mentalidad muy pequeña. La gente aquí son encerradas. Están que si tú saludas a una gente en la calle, si se ella está loca, ¿quién es? La gente anda con el moco para abajo. Tú lo no ves, cuando el día está bonito, así la gente está contenta, ¿ves? Nos vamos al gimnasio, en verdad. salir de gimnasio no grabé mi rutina de hoy porque había como mucha gente a lo mío como que eso no me gusta mucho y cuando hay mucha gente a lo mío a mí me da miedo de poner la cámara en un lugar y que yo me volte y fuap ya no hay nada y yo no puedo dejar de hacerle contenido a ustedes de hacer mi video history. y hasta aquí el video de hoy no se olviden de suscribirse comentar darle like y de mandarle el video a todos sus amigos y a todas sus amigas para que vengan a ser parte de esta linda familia que se está formando. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.